Para tomar la medición de la célula utilizamos el pliegue de la curva y cuatro traveses de dedo, lista de ella, la desplegamos y tomamos la medición, presiona un poquito, eso es, hasta la punta de los dedos. Comenzamos con una capa de algodón, raíz de dedos. No es obligatorio, pero si se quiere, se puede utilizar venda de papel. Para compactar más el algodón ¿eh? de forma homogénea. Bien, una vez tomada la medida en el paciente, lo que hacemos es plegarla. Otra forma es desarrollarlo encima de una superficie plana. hasta que se adquiera un grosor sobre 12-14 capas que nos asegure la estabilidad de, de la inmovilización se sumerge la célula hasta que deje de burbujas se extiende muy bien, ya está preparada para su colocación. Así. Muy importante el alisado. Gracias a estos cortes evitamos los pliegues. Alisamos. Y ahora podemos utilizar vendas de hilo de gasa É. vai También este vendaje se puede hacer con vendas autocohesivas, es más fácil de vendar, pero se corre el riesgo de dar excesiva compresión. A los pocos minutos la férula tiene bastante consistencia. debemos de comprobar que la presión es homogénea, que no podemos pellizcarla, ¿eh? podemos meter el dedo con cierta dificultad, proximal y distal y ya tiene estabilidad pero si el paciente hiciese demasiada fuerza doblaría la célula y la articularía